Muchas gracias. Bueno, yo soy, como decía mi compañera Víctor García, miembro de la Comisión Permanente de APN España. Y, en, en primer lugar, bueno, disculpar la asistencia de, de nuestro presidente, de Carlos Usia, ¿no? que por problemas de agenda, bueno, no puede estar en este inicio de, de, de jornada, ¿no? De webinar, ¿no? Para un tema que es, bueno, pues muy importante para y muy trascendente, ¿no? En, más en el contexto pues, en, el que, en el que estamos viviendo. ¿no? En el 2021, el riesgo de pobreza y exclusión en los niños y niñas y adolescentes incrementó por tercer año consecutivo y alcanza un 33,4%. ¿no? Esta cifra es cuatro, cerca de 5 puntos porcentuales más elevada que la registrada de la población adulta, que es un 28,5% ¿no? en personas entre 18 y 64 años. ¿no? Los niños y niñas adolescentes son una población especialmente vulnerable ante la pobreza, ¿no? por una parte porque la pobreza infantil posee características y necesidades propias, por lo que se necesitan estrategias diferenciadas para superación y, por otro lado, porque en España tenemos una estructura social que permite que las realidades de pobreza sean algo que se puede heredar evidentemente, no desde en apenas no nos gusta hablar de la pobreza sectorialmente, no hablamos de, de familias, no de familias pobres, no y en ese sentido eh, trasciende, no a al conjunto de la de la unidad familiar, no la existencia de la que se conoce como transmisión intergeneracional de la pobreza se refiere a las dificultades que tiene una generación que ha vivido sus primeros años en un hogar en, en situación de precariedad, de pobreza, ¿no? para generar o cambiar o un cambio ascendente en el estatus socioeconómico con relación a la, a la generación anterior. ¿no? En España estamos hablando de eh, cerca de la mitad de los 2,3 millones de niños en riesgo de pobreza. Eh, residen en zonas muy pobladas, no y la condición se agrava en función también del grado de urbanización. ¿no? La habita pues es es muy muy importante, no. Todavía en España persisten barrios segregados, eh, situaciones de chabolismo y de infravivienda, no que bueno, son son contextos que determinan también una realidad, no. La, la situación económica está ahí, no y y el AROPE, pues, da y expresa datos escalofriantes, ¿no? Eh, y la transmisión intergeneracional de la pobreza, aunque esto no determina una causalidad en la posterior trayectoria vital de, de las personas descendientes, existen suficientes evidencias de que personas que crecen en un hogar en riesgo de exclusión social sufren a menudo esta situación en su vida de personas adultas, no, con lo cual, en ese sentido, también es muy importante que haya una coordinación en las, en las intervenciones desde los diferentes ámbitos, y más desde lo que pueden ser las, los sistemas de protección en el ámbito de lo social, lógicamente, pero muy relacionadas en, en los sistemas del empleo y de la, y la, y la educación. Debemos partir también de las oportunidades. ¿no? El Pilar Europeo de los Derechos Sociales, aprobado bueno, pues en noviembre del 2017, eh, ya planteaba una serie de medidas no y, y, en, lo, y en los principios, eh, en el 11, pues, estaba todo lo relacionado con la asistencia y el apoyo a la infancia. ¿no? entonces eh, Esta estrategia también de la Unión Europea ¿no? sobre los derechos de la infancia pues se va a traducir pues, en, en el plan de acción ¿no? de la Garantía Infantil Europea. ¿no? Y esta, cómo se traduce ¿no? y se transpone a los diferentes países miembros ¿no? que están implicados. ¿no? Entonces, bueno en España es eh, justo en el verano de este año ¿no? cuando el gobierno aprueba el plan de acción vinculado a la, a la Garantía Infantil Europea, ¿no? con una roja, hoja de ruta para la lucha contra la pobreza infantil. ¿no? Desde el, eh, el plan de acción europeo se plantea una reducción de 5 millones, ¿no? de un número total de cerca de 18 millones de niños, niñas y, y adolescentes ¿no? que sufren pues, todas las consecuencias de, de, de la pobreza. ¿no? Y la reducción pues, pasa porque sean 5 millones. no Vamos a ser optimistas ¿no? y vamos a esperar, porque tenemos las experiencias de la estrategia europea, ¿no? de la estrategia 2010-2020 de lucha contra la pobreza, donde había unos objetivos de una reducción del 25% de pobreza ¿eh? en, los países, en el conjunto de los países miembros de la Comisión Europea, y después de 10 años, cuando se evaluó, no había disminuido, sino todo lo contrario, había aumentado las tasas. Entonces, en ese sentido, vamos a ser, optimistas ¿no? y también porque bueno yo creo que es una, una oportunidad en que el, la implementación ¿no? del plan de acción estatal pues va a suponer también un abordaje muy a, a medio plazo, ¿no? desde el 2022 al 2030, con una serie de medidas y una eh, articulación de, de desarrollo, ¿no? con 25 objetivos y 80 medidas como. Eh, he dicho anteriormente, ¿no? y sobre todo eh, hay que destacar y valorar la, la importancia y la participación de los actores clave. ¿no? En la que nos encontramos, pues, EAPN y muchas organizaciones ¿no? específicas ¿no? Y, y vinculadas, algunas a, a, a APN, ¿no? pero bueno, otras también eh, muy especialistas relacionadas con la intervención, ¿no? de cara a la transformación social y a estas situaciones de, de desigualdad. entonces La dotación económica, ¿no? la transposición de los fondos europeos, ¿no? también en estos momentos se van a implementar y, y, y es una oportunidad porque por primera vez el Fondo Social Europeo Plus establece que el 5% de sus presupuestos, tanto en, en, en el ámbito europeo estatal como en los autonómicos, Deben, deben de contemplar la lucha contra la pobreza infantil. Y, y eso de valorar, porque sabéis que el Fondo Social Europeo pues, implica todas las medidas también relacionadas con el fomento del empleo para aquellos grupos de personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo y de superar también otras dificultades. ¿no? El propio Fondo Social Europeo también establece que otro porcentaje se destine a, a la lucha contra contra la pobreza, ¿no? Y después en este momento de contexto con los fondos europeos ¿no? de, de reconstrucción también permitiría mayor financiación. ¿Qué nos queda? Y yo creo que también ahí tenemos la oportunidad, ¿no? Desde las estructuras que que tenemos ese desarrollo territorial y esa representación en las diferentes comunidades autónomas de velar ¿no? de que se traduzca, pues, en planes también de acción eh, de llegada, ¿no? Eh, en cada comunidad autónoma, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el tercer sector tenemos que ser y seguir participando ya en el desarrollo operativo ¿no? y ejecutivo de, de, de las medidas, ¿no? Y, y bueno, y en esa voluntad siempre la hemos expresado, ¿no? Participado en el ámbito estatal y en muchas comunidades autónomas también estamos implicados y trabajando en complementariedad con las administraciones públicas. ¿eh? y También por la llegada, lógicamente, al territorio municipal, ¿no? ¿eh? y a las intervenciones muy, muy directas con, con las personas. Y bueno, no me quiero extender más, simplemente agradeceros vuestra participación. Ahora mismo estamos más de 30 personas en, en esta actividad y bueno, agradeceros sobre todo bueno, pues a quienes vais a hacer posible no y desde vuestra experiencia y por ser personas expertas, no agradeceros a a Gabriela Jorquera, ¿no? a María Iglesias, a Cristina López, a Lucía Lósoviz y a Gabriel González. Bueno, bueno por pues lo que va a ser vuestra participación, que es un placer contar con, con vosotras ¿no? y yo creo que también con la experiencia de muchas personas que estamos participando en este en esta sesión formativa que tenemos recorrido suficiente en las entidades de en las que estamos aportando muchísimo en el día a día precisamente para superar y transformar estas situaciones de injusticia social ¿no? y de desigualdad. Muchas gracias y un saludo y que tengamos un buen día.